Tres personas van en un auto. Al pasar por una loma, el auto deja de funcionar. La electricista dice, se debe haber cortado el cable del alternador. La mecánica dice, debe haberse roto el motor. La informática dice, ¿y si nos bajamos del auto y nos volvemos a subir? Hola, esto es Aprendiendo con Marga. Y hoy vamos a hablar sobre ese truco que todos conocemos para reparar nuestros dispositivos electrónicos. Apagar y volver a aprender. Se te colgó internet, no importa si vivís en Alemania o en Argentina, lo primero que te van a sugerir es que apagues el modem y lo vuelvas a aprender. No te anda la compu, antes de revisar nada, lo primero que tenés que hacer es siempre reiniciar y ver si se arregla. Y esto es casi obvio, porque sabemos que muchas veces así se arreglan las cosas. Pero ¿sabés por qué? Cuando un programa cualquiera arranca, sea un navegador web, el sistema operativo de una computadora o el firmware que controla nuestro modem, antes de empezar a hacer lo que sea que tiene que hacer, pasa por una etapa de inicialización. Durante esa etapa, el programa asigna los valores iniciales a las distintas piezas que lo componen y queda listo para empezar a funcionar. Una vez que el programa arranca, esos valores van a ir cambiando según lo que vaya sucediendo. Quienes diseñaron el programa lo pueden haber preparado para una mayor o menor cantidad de eventos, pero incluso si consideraron montones de posibilidades, siempre hay situaciones inesperadas que no tuvieron en cuenta. Cuando esto pasa, el programa queda en un estado inválido del que no puede recuperarse automáticamente. Para que vuelva a funcionar, hace falta que un agente externo como vos o yo se encargue de que llegue a un estado válido. Cuando apagamos y volvemos a aprender, logramos justamente que vuelva al estado inicial, que debería ser siempre un estado válido. Bien, entonces sabemos que lo que hacemos al reiniciar es que el programa pase de un estado inválido a uno un válido. Ahora bien, ¿qué puede causar que el programa llegue a ese estado inválido? Hay muchos motivos. Una opción es que esté mal programado, que no esté teniendo en cuenta situaciones que claramente debería tener en cuenta. Por ejemplo, quien fabrica un modem sabe que es bastante común que se corte Internet. El sistema operativo del modem debería tener en cuenta esta situación y hacer que el modem se reconecte automáticamente cuando eso pasa. Si cada vez que se nos corta Internet tenemos que apagar el modem y volverlo a prender para que se recupere, ese modem no está muy bien programado. Por otro lado, hay situaciones que pueden ser más inesperadas. Por ejemplo, si se llega a llenar el disco de nuestra computadora, los programas pueden comportarse de maneras bastante raras. Puede que terminen de golpe, que se queden colgados o que empiecen a dar errores para cualquier cosa que hagamos. Muy pocos programas fueron programados teniendo en cuenta que el espacio en disco puede terminarse. Parte del trabajo que hacemos quienes desarrollamos sistemas es tratar de imaginarnos todas las cosas que podrían pasar, tener en cuenta los casos comunes y los no tan comunes para que nuestros programas se comporten siempre correctamente. Pero es difícil, siempre puede haber un error más raro, más inesperado, que no se nos ocurrió durante el desarrollo. Si el programa es medianamente complejo, es prácticamente imposible lograr que tenga en cuenta absolutamente todas las posibilidades que se pueden llegar a dar. Y cuando se da una situación verdaderamente inesperada, no queda otra que apagar y volver a aprender. Para evitar este trabajo manual, algunos sistemas cuentan con un mecanismo de recuperación automática llamado Watchtop. Es un programa secundario que vigila que el programa principal funcione correctamente. Si detecta que el sistema no está respondiendo como se lo espera, puede forzarlo a reiniciarse o a volver a un estado válido. Claro que para que se ejecute este programa secundario, el sistema tiene que todavía estar funcionando lo suficientemente bien como para que pueda correr este otro programa. En sistemas en los que se requiere mucha confiabilidad, es posible tener un watchdog por software, que corre la par del programa principal, y otro por hardware, que directamente corre en otro procesador con un programa independiente. Algo que está bueno entender es cuál es el estado que reiniciamos cuando apagamos y volvemos a prender, porque los datos inválidos no siempre están en el mismo lugar. Cuando reiniciamos nuestra computadora, lo que estamos haciendo es que toda la información que está en la memoria de la compu, llamada memoria RAM, vuelva a sus valores iniciales. La RAM es la memoria de trabajo de los programas, donde guardan la información que necesitan mientras se están ejecutando, que se borra cuando la computadora se reinicia o se apaga. Por otro lado, los programas también guardan información en el disco. Esta información es persistente, no se borra al reiniciar la compu. Si el estado inválido se debe a que hay un archivo corrupto, una base de datos con información incorrecta, o hay un archivo que no está donde debería estar, reiniciar no va a solucionar el problema. Posiblemente tengamos que reinstalar el programa en cuestión. En este caso, también estamos volviendo al estado inicial, pero del estado que importa para ese problema en particular, que es la información almacenada en el disco. Y obviamente hay más cosas que se pueden romper, más estados que pueden quedar inválidos que podemos querer reiniciar. Si tuviste problemas con páginas de Internet que hacían cosas raras y no te mostraban lo que debían, tal vez hayas probado solucionarlo haciendo cosas como abrir la página en una ventana de incógnito, borrar las cookies o borrar el Calle del Navegador. Todas estas posibles soluciones son parte del mismo grupo de ideas. Desde cierto punto de vista, estamos apagando y volviendo a aprender. El Calle del Navegador son datos que el navegador almacena para evitar volver a descargarlos y así ahorrar tiempo y transferencia de datos. Por ejemplo, si estamos visitando un sitio que tiene varias imágenes, el navegador las va a descargar la primera vez que accedemos al sitio, pero las siguientes veces las va a cargar directamente del caché, para evitar una descarga innecesaria. Cuando esto está bien hecho es muy bueno porque permite que los sitios carguen más rápido y que no tengamos que transferir información innecesaria. Pero, si está mal programado, puede pasar que haya archivos que se hayan modificado del lado del servidor sin que el navegador se dé cuenta de que se modificaron y no se los vuelva a bajar aun cuando debería. Para solucionar esto, es que borramos el caché. Hacemos un borrón y cuenta nueva. Las cookies son la forma que tienen los sitios de Internet de guardar información en nuestra computadora. Es lo que permite que un sitio sepa cuál es nuestro nombre de usuario ni bien abrimos el navegador, o que cuando jugamos un juego online como el Wordle, el sitio sepa cuántas veces adivinamos correctamente sin que hayamos creado una cuenta. Pero, como todas las cosas en la informática, puede pasar que estas variables guardadas en nuestro navegador queden en un estado inválido. Por ejemplo, si un sitio web es atendido por muchos servidores distintos, puede usar una cookie para guardar el nombre o dirección IP del servidor con el que estamos interactuando para mantener información relacionada con la sesión actual. Si ese servidor deja de responder y el código del sitio no maneja esta situación, no vamos a poder seguir operando por más que el sitio en sí esté disponible. Para que la página nos vuelva a funcionar, tendremos que borrar las cookies asociadas con ese sitio. La forma más violenta de recuperar el estado inicial es restaurar los valores de fábrica o factory reset. Esta opción es común en los dispositivos móviles, como una tablet o un libro electrónico o un celular. Muchos de estos dispositivos almacenan nuestra información en la nube, que nos permite recuperarla una vez restaurados los valores iniciales. Pero no necesariamente todos los datos están en la nube. Antes de borrar todo, es una buena idea verificar tener un backup al día de todo lo que queramos mantener. En el caso de una compu, restaurar los valores de fábrica sería volver a instalarla con un nuevo sistema operativo. En este caso se vuelven a cero absolutamente todos los parámetros disponibles, pero, claro, que también se pierde todo lo que hayamos instalado y configurado. Antes de hacer algo así es súper importante verificar que tengamos un buen backup. Cuando nos enfrentamos a algo tecnológico que no funciona y que sospechamos que se debe a un problema de un estado inválido, conviene empezar apagando y volviendo a aprender primero las cosas que son más rápidas de probar, las que nos generan menos molestia. Por ejemplo, imaginemos que estamos queriendo tener una videollamada y no nos funciona en la cámara web. Hasta ayer andaba, y hoy no anda. ¿Qué podemos probar? Lo primero y más rápido es desactivarla y volverla a activar dentro del programa de videollamadas que estamos usando. Si eso no funciona, podemos reiniciar el programa de videollamadas. Si es un programa web, podemos también probar usando otro navegador. O probar si la cámara funciona con otro programa que no sea el de videollamadas. Si vemos que el programa es la cámara y no un programa en particular, y se trata de una cámara externa, podemos desenchufar la cámara y volverla a enchufar. Y si está conectada a través de un hub USB, podemos también probar reiniciar el hub USB. Si aún así la cámara no funciona, nos queda todavía probar reiniciar la computadora. Y si después de eso sigue sin andar, podemos reinstalar el driver de la cámara en nuestro sistema operativo. Todos esos son ejemplos de software que pueden quedar en un estado inválido, y de lo que tenemos que hacer para restaurar el estado inicial de ese componente. En definitiva, todo dispositivo que tenga software puede, en situaciones más o menos comunes, quedar en un estado inválido y cuando eso pasa, podemos tener que forzarlo a volver a su estado inicial, apagando y volviendo a aprender. Espero que la explicación te haya resultado interesante y si hay algo que me quedó en el tintero, no dudes en dejarlo en un comentario.